Izquierda Unida Guadalhorce ha anunciado que presentará alegaciones... ...al proyecto de megaplanta fotovoltaica en Zalea... ...publicado en el Boletín Oficial del Estado el 28 de octubre... ...en el proceso de información pública. Las instalaciones afectarán a los municipios de Álora, Casarabonela... ...Pizarra y Cártama y según Izquierda Unida ocuparía zonas agrícolas... ...incrementando la despoblación sin contribuir al desarrollo social... ...económico y cultural en la zona. Desde Izquierda Unida estamos a favor de las energías renovables... Pero no podemos estar de acuerdo con un desarrollo arrollador de nuestro territorio y de nuestra forma de desarrollo económico y social. Hemos presentado iniciativas en ayuntamientos, en la Diputación Provincial de Málaga, en el Parlamento Andaluz y en otras diputaciones, intentando que se aplique ese sentido común y ese desarrollo sostenible que necesitamos para estas energías renovables. Las alegaciones son contra las incongruencias del proyecto en cuanto a la información que ofrecen sobre cálculo de extensiones de ocupación, interés público o informes medioambientales y paisajísticos, entre otros aspectos. El proceso se está desarrollando con el apoyo de colectivos ciudadanos que se están movilizando contra las megaplantas fotovoltaicas. El problema es apostar por un modelo de energías renovables en manos de los monopolios y con un nefasto impacto sobre el medio ambiente, la sociedad, la economía y el territorio. Cuando tenemos una alternativa mucho más eficaz, democrática y sostenible, por la que se apuesta desde Izquierda Unida en el Guadalorce como son pequeñas plantas cercanas a los puntos de consumo y ocupando primero todo el espacio ya urbanizado, en los tejados, en las cubiertas, en los aparcamientos, etcétera. Y luego ya hablaremos, si es necesario, de ocupar algún terreno agrícola o algún terreno degradado. Pero vamos a empezar por lo que ya está urbanizado.